Dios, te, te siempre, Dios. Bro, eh, te pones ahí, te pones ahí, sorry buddy. Tío se puso delante, yo solo quería poner el muro, tío está. Quería baitear, tío. Esto me ha doliado a mí, compadre Uy. Eh, bro, qué mal Qué corta el rollo, ellos. ¿eh? Y sí, sí esto, gente, amazing ah, Y eso uh. Mira si a ver si van a ir ellos Y eso ¿A ah, puto MPK? ¿Por qué pasa? Oh, ya has puesto una. De verdad, Ayu. Uh, dame el MVP, dame el MVP, dame el MVP, dame lo. Dame el MVP. Maní. Sí. Que sonos los pañados, están echando. ¿Y eso? Right. Competitivo, menos mal. Había alguno que no que no mola. Uh, uh, uh, uh. Oh my God, increíble. Estoy haciendo una ronda de eco, ¿vale? Entonces, cuando se levante mucho. Alto. Ay, no, menos anime. Uy. y piensa mi hermano Álvaro que sabe los está sacando, son seis me acabo de terminar yo la roma ay oh yo guys easy money money money money, money. yo mamá mía no, Nah, ya está, ya está bien I a ¿Por qué me sale eh, ahora un señor en el TikTok que se ve a todo todos los diciendo que es bendición? Eh? Madre mía Estamos no, jodidísimos, macho A ver si me pique a ellos, a pilea, mejor dicho En la vida, ahora ¿Qué haces, tío? Digamos. Le pegamos todos juntos, ¿sabes? De uno. Y yo. Bro, que te iba a matar cuchillo, bro. Y tú sigues ahí. Mamá. Tengo que revivir al, al ayer. Súper desesperado, cabrón. ¿Y, yo. ¿Y eso? Vale, ya, si la reina, si la reina básicamente se ha restablecido vida, aquí hemos perdido. O sea, es suya, suya. Se sabía. Se sabía, se veía venir. Vaya suerte, cabrón. Piensa, piensa, pues van a jugar. A puta madre una pena, la verdad. A ver, del 4 y medio, sinceramente, eso sí es una puta pena, la verdad. Que vayan con Wubuki, me flipa, ¿eh? o sea, qué cojones. A 8 de vida, ¿eh? ¿Ah? ¿Qué coño? El de hoy, eh, hecho el de catalán, eh, he tirado unos triples increíbles y eso. Hecho...